Hijo de conmigo, yo tengo a mis negros Estoy tan frío que parece invierno Esto no es broma, me lo tomo en serio Quemando los dos, yo te quito de medio Nunca va a cambiar, uno tiene remedio no hacemos bloqueo, llámalo a sedio Andamos con máscara, flow, remisterio Me escuchan aquí y en otro hemisferio Drop that bitch. De conmigo yo tengo a mi negro. Estoy tan frío que parece invierno. Esto no es broma, me lo tomo en serio. Quemando los dos yo te quito de medio. Nunca va a cambiar, uno tiene remedio. Hacemos bloqueo, llámalo a serio. Andamos con máscara flor remiterio. Me escuchan aquí lleno otro misterio. Y la zaputa que ando sin freno. Yo sé que ya quieres de mi veneno. Hemos cambiado el bolsillos tan llenos. A los que no están, yo los echo de menos. Estoy pa' lo mío, yo no quiero fuego. Está derretido, yo le prendí fuego. Mi alma vacía, no siento mi ego. Si saco mi te juro que me pego. Porque hay recursos, no llores, baby. Tú sigues el curso. En mi barrio visto más de un abuso. En todo este talento y no le di uso. Echa una mirada si eres un intruso. Nos vamos para arriba, tú sientes el impulso. Te noto nervioso, tomate un infuso. no jodo con gente que mata mi luz. Mi alma es libre, yo no tengo dueño. No sabes nada, si quieres te enseño. La noche es larga, nunca tengo sueño. No quieres cadena, yo te la empeño. Estoy perdido, a ver si me encuentro. No sé qué hacer, no toquen no mi centro. Como pudiste, bebí, no lo entiendo. Si de la mañana, el dinero te me Yo tengo la no tengo que hablar. Todo mi negro, José, sea, no pensando mata. Sí, otra cosa, mi. Te tengo que sacar. Yo desde chiquito estaba sin opción, intentaba salir pero ya no podía. En O.P.10 por las cosas que hacía todos los días pensando qué hacer en mi vida. Justa cállate ya tragaste mm, mi correo. I'm in the show ya asending mi pack, ya yeah, killing these niggas I can't go back. Enough with you hoes you bitches one yeah. day. You're just a monster, with the stick. You young nigga, you know I let it yeah. hit. Gun yeah, that's how you do like a bitch. Hey. Pero me da sudor que piense de mí. Oh, no comen gol y me moví mi break. Free,